Chicos, estamos en la segunda parte de esta gran serie de la serie llamada Estrella Rosa Club de Fútbol Y hoy nos enfrentamos al Castellón eh, No sé qué ha pasado, pero no nos hemos fijado en el que el Barça B también ha ganado todos los partidos Ha ganado todos, y va primero y el Linares ha perdido Así que nada, jugamos contra el Castellón y es verdad lo que me han dicho de que los suplentes no están jugando Así que vamos a poner los suplentes en la segunda parte, ¿vale? Todos. Mi hermano, Adrián y el palanca, ¿vale? Así que más vale que ganemos el partido. Vamos a ver. Ojo que Alvarito tiene un más 6 de forma. a tiene un más 5 yo un más 5. Básicamente estamos súper chedados, Pero vamos allá. Vamos a guardar por cierto. Y creo que vamos a estrenar la nueva camiseta del visitante, ¿no? Ahí está nuestra camiseta, ¿vale? Para que no la haya visto La tirma, la violeta Y la nueva camiseta blanca que tenemos aquí de segunda Ni tan mal Y vamos a ponerle la verde a los demás para compararla Y de locos, Castellón Ahí está, Club Deportivo Castellón Un equipo que estuvo bastantes veces en segunda división Sobre todo en 2010 2009 por esa época Pero ya no apareció mucho más Así que... Nada eh, vamos para allá oh, Arranco el partido Por favor, que no se pete Es lo único que pido Castellón, Estrella Rosa, ahí está Empieza el partido, chicos Vamos Vamos allá A ver cómo juega el Castellón Me he dado cuenta, chicos De que las plantillas no están actualizadas, ¿vale? Es decir, las plantillas no son reales, la del Castellón, ni la del Barça, ni nada. Chicos, venga, vamos a ver, por favor. Aarón, tira. Gente, no he podido narrar la jugada porque ha entrado mi hermano justo, macho. Gol de Aarón, chicos. Gol de Aarón, minuto, minuto 16. Aarón, su primer gol de la liga contra el Castellón. Un gol bueno, bastante bueno, la verdad, con la zurda. La ha pegado bastante fuerte. Así que nada, imparable para el portero. 0-1, minuto 20. Ojo, cuidadito. Yo creo que vamos a ascender. Bastante sobrados. Vamos a ascender. Espero que como primeros. Vamos a hacer la base, yo el. Joel que hace. Mete cuerpo. se ¿Qué tiki taca con Miguel? Madre mía. Ojo Miguel, eh. Miguel le está sorprendiendo. Ojo, fallo del error. Fallo del error, no. Fallo del portero. Tira oh, Qué malaban, tío. Ojo, oh, buen centro chileno de Donovan, creo Qué chilena Ismael, tira, tira oh, Se ha lesionado uno del castillo Tira Ismael, gol de Ismael Se ha aprovechado del lesionado, eh, qué cabrón Gol de Ismael, minuto 32 0-2. Ismael creo que es de momento el PGG, ¿no? O está igual que Donovan Ismael y Donovan son los mejores ahora mismo del equipo los mediocentros eh, están muy chetados, la verdad. Yo creo que es un buen momento. Vamos ganando cómodamente. Joel. Se la va a Ismael. Ismael a Brian. Ah, pero se la ha dejado muy alta. Vamos. ¿Centro a Brian? Ah, Aaron, no. Va a evitar ahora mismo la primera parte. Bueno, chicos. Descanso. 0-2. Vamos a entrar con los suplentes. Y cambiar la técnica. La táctica. Vamos a cambiar la táctica. Vamos 0-2 cómodamente, así que nada. Vamos a cambiar a Miguel, aunque tengo un más 6 aquí. Yo, madre mía, la defensa de Miguel. Vamos a poner al Palanca. Y Adrián por José Juan. Vamos a poner a Adrián por José Juan. Es que. Sí, Adrián por José Juan. Que José Juan no está apareciendo nada. Y a Aymar por Alvarito. Es que son todos defensas, cabrón. Todos los suplentes son defensas. A ver quién va mejor aquí. Adrián, Adrián le va mucho mejor Sí, Adrián le va mucho mejor Ir de central Bueno, pues nada, vamos a A ponerlo de central Adrián A ver las, te, las, las técnicas Estamos en repliegue, ¿no? Vamos a hacer un presión Una presión, o equilibrada, pero con valores largos No, sino quiero, Quiero tiki-taka, rearme rápido tiki -taka, venga, vamos allá, segunda parte, chicos Gol de Aaron y se mueve, ¿eh? Corta el pase y puede ver Fuera del castellón, vale Este partido lo tenemos ganado, eh Adrián Aaron, Aaron, Geneday ah. no, pues, Vamos, Adrián, el... cubre ahí mares, Adrián Aymar, eh Ojo a Aymar, con 10 años, eh Hostia, pero Aymar es todo alto ¿Habéis visto el cuerpo de mi hermano? Tengo que bajarle la altura a mi hermano <risa> Ese de ahí Delante del portero es mi hermano, vale de 10 años Mira, a Giovanna Comparado con él <risas> Es enorme, mi hermano Voy a bajarle la altura Dios, dice que mira, a Giovanna No es nada Todo alto también Adrián, de cabeza ah. Mira eso, tú Brian, tira, Brian Tira, tira, tira, tira Tira y le pega puerta. Ah, Qué malo, la podía dejar pasar ese balón. Adrián Vamos, Adrián. Aymar. Acción. Quítasela ahí, Aymar, venga. Ojo, Ivana. Con su carrera. No, se le va para atrás. han corrido mucho. Quítasela, Adrián, que grande. Ojo, Adrián está haciendo más que José Juan, eh. Vamos, Bryan Vamos, Brian. ¡Ojo! ¡Ah, qué mierda! Tira, tira, Ismael, tira que va, que va ¡Oh, no! Pensé que iba a marcar, Ismael ¿Qué así Ismael? Se Chicos eh, Se me ha dejado de grabar el partido, ¿vale? Pero hemos quedado así No sé qué ha pasado Que se ha dejado de grabar por la carísima Hemos ganado el partido 0-2 Gol de Ismael, otra vez que no le cuenta al pobre, que todos los goles que marca él se me traba el juego. No sé por qué, cada vez que marca Ismael se me traba el juego. Eh, así que ganamos 2-0, gol de Ismael y gol de Aarón, si no vale. Gol de Arón también, recordar. Pero bueno, lamentablemente no se va a guardar los goles, porque se me laguea justamente cuando marcamos o algo, no sé. Algo raro está pasando. Eh... Bien, pues vamos primero en liga contra el Barça B Competencia ahí contra el Sevilla también Y ojo el nástic de Tarragona Podría también hacernos algo Por cierto, voy a cambiar la altura De estos chicos Porque Adrián, no, Adrián está bien Pero el palanca y mi hermano miden muchísimo Es como que, what the fuck Por ejemplo, el palanca en cuánto mide, vamos a mirarlo El palanca mide Según esto a ver si en los cuatro no me acuerdo dónde era. Tiene que estar aquí. Apariencia. 1,89. Voy a poner 1,73. Vale. Y ya está. Y ahora mi hermano. No está en blanca. Ahora mi hermano, ¿cuánto mide? Es que mi hermano tiene 10 años, o sea, qué año va a medir. 1.85, bueno, le vamos a poner 1.50, o sea, a 1.50. Eh, ya estaría. Pues ya estaría, chicos, ahora sí que sí. Guardar cambios en el sistema. Sí, ya lo sé. Esto no juego medio es 1.60. Vamos allá, chicos. Contra Luca Murcia, por favor, que no se me trabe esta vez. Lamento decirle a Adrián Que no pudo ver mucho su partido Pero ahora le sacaré más tiempo No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenemos la misma camiseta No se diferencian, ¿no? Las camisetas wow, En serio wow, Qué rabia Chicos, nada Lo simulamos rápido, ¿vale? Suerte Suerte, ¿vale? Ganamos gol de Paul Porque me cambiaron a mí por Paul Bien, ganamos 1-0 contra Lucas Murcia De todas formas hay que hacer simulaciones rápidas de vez en cuando Porque si no, esto no se le acaba nunca Vale, genial, ganamos Así que contra Andorra, chavales eh, Lo siento, amigo, pero uf, no creo que juegues eh. Contra Andorra, que va último, lo vamos a simular Vamos a simularlo contra Andorra Y quiero, quiero simular también el de Baleares Y ir directamente al del Barcelona, ¿vale? Vamos a simular este Simulación rápida, por favor Dime que ganamos Ganamos 0-3, gol de Aarón, gol de Donovan Y gol de Aarón Ojo Aarón, eh Ojo Aarón Te apoyo, salió por Miguel Ahí en el minuto no sé cuánto Me ha decepcionado mucho Joder, hijo, ¿qué quieres que haga? Es que sigue esforzándote No vas a jugar una mierda, también te digo A ver Mi equipo es racista Vale, domingo... Ah, espérate, espérate Que Domingo está jugando en la selección de Noruega ¿O oh, qué cojones Un momento ¿Cómo que Domingo está jugando en la selección de Noruega? ¿Desde cuándo Domingo es noruego? ¿Desde cuándo era Domingo es noruego? Por la cara, bro o sea, Es que lo tenía puesto como que era noruego Madre mía, tío Ah, ya está, ahora estás en la selección española, coño Vamos allá, simulación rápida también. Y ganamos 2-1, gol de Donovan. Y gol de Donovan. O oh, joder, el Donovan, eh. Cuidado con el Donovan. Que nos está dando clases aquí. De cómo marcar goles. No paramos de ganar, no paramos de ganar. Jugadores comprometidos. Vale, esto era lo de domingo. Ahora sí que sí vamos a jugar el partido contra el Barça B. Que va segundo, así que este partido va a estar muy, muy interesante. Y vamos allá, Barcelona B contra estrella rosa. Vale. Quiero verlo, quiero verlo. Ay, no me la puedo creer otra vez la, el, los informes. Es que no me he dado cuenta, claro. Bueno, sí se diferencian un poco, ¿no? Más o menos. Quedo ver el partido. Más o menos sí se diferencian algo. Mucho no, pero bueno, algo. Ojo, oh, Joana. Joana se entra. Uy, que... Uy, yo el... ¡Pul! Cool. ¡Ya! ¡Qué bueno, Johanna! ¡Qué asistencia! ¡Qué asistencia! ¡Qué bien, qué bien! Gol de Joel, gran asistencia, Joana. Bueno, desde ahí. Ojo, Donovan en el Pichichi del equipo. Nuestro mediocampo pensaba que era de los más flojos Y al final es lo más fuerte Tenemos muy buena banda Y muy muy, muy buena delantera también ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Quién es ese del Barça, tú? ¿Se le pasa Sardes? ¡Sardes, tira! Realista, pero... Uf. Acaba de meter un pipanazo el tío este aquí es buenísimo, ¿eh? 1-1 para el Barça B Es que no está domingo, tío. Arthur, se la rayan. Se la vuelve a pasar a Arthur, Arthur a Sardes. Moleira. Ojo, Moreira. Se la pasa a Sardes, el goleador del equipo. Buena entrada de parte de o sea, Juan. Joana se la pasa a Joel. Joel se queda solo otra vez. Hay que apoyar a Joel, señores. Venga, Ismael. Ismael, ojo, se marca a Brian. Grandes marques. No fue fuera de juego, no fue fuera de juego. ¡Qué buena! ¡Qué buen pase! ¡Qué golazo! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué, qué golazo de volea, Aaron! Y qué pase mío, eh. Vale, bien, bien ahí. ¡Qué bueno, eh! Ojalá Aaron que está empezando a marcar golitos ya. Está dejando ya sus detalles. Lo retrocedo, no, la pasa a Ismael. Ismael se la pasa a... No, no, no se la pasa a nadie. Va a tirar, va a tirar... No, no, va a tirar. Tira, tiquitaca. ¡Qué bueno! Bueno, magia, magia entre Joel y, y, y Joel, eh. Ismael y Joel, magia. ¿Qué tiki-taka ha hecho? Ahí está. Con el número 6, Ismael. De los máximos goleadores, eh. Joel, Aaron e Ismael. 1-3 contra el Barça que va segundo, eh. No, no está mal, no está mal, no está mal. Bien, descanso. Voy a sacar a los suplentes. Porque Adrián es muy descentral, eh. Ahí lo pone mi apunta y se descontrola. Arthur. Y ahí... Protegiendo a la banda Ojo, Yenadei La coge de Mira que pequeño es mi hermano, tú Mira que pequeño es mi hermano, tú Dios <ríe> Ojo Adrián está bastante fuerte, eh Joder, Adrián, ¿cuántos meses llevas en el gimnasio ahí? Ya llevas un tiempo paso en el gimnasio Ojo, Ismael Ismael, y Joel, Magia, entre estos dos, eh Magia entre estos dos. Ah, pasa atrás a José Juan. José Juan se la... ¿Qué pasa, José Juan? José Juan está jugando muy bien ahora. Brian, tira. ¡No! ¿Qué hace? ¡Tira, tira! Ah. ¡Qué magia, qué magia tenemos en este equipo! Tenemos mucha química. Presiona, presiona. Ahí está. Buena, Joana. Aymar. No, Aymar, no. Bien ahí. Vale, buena, buena. Donovan. Que bueno Oh, que fue un buen pase Madre mía, Donovan ah, Donovan tiene increíble magia Donovan, balón de oro de momento eh. Joel, gol Donovan tiene un toquecito, bro Entre los goles de volea que marca Y esos pases 1-4, tío Gol de Joel Otra vez que hago otra asistencia Pero no marco goles Nunca marco goles Oh, la entrada José. Oh, sea, bueno, está jugando Increíble Desde que le he dicho Que juega mal Madre mía, se ha espabilado ¡Ojo, Joana! ¡Joana que se desmarca! ¡Ojo, Joana desmarcándose! ¡Ojo! ¿Se la pasa? Ah, se la pasó a Donovan ahí, bastante bonita, pero nada Yanadei sube a la banda ¡Ojo, Yanadei que está subiendo! Aarón, José Juan, no tiene atrás Donovan, tira Donovan, tira Donovan ¡Gol de Donovan! Magia, tío! Es que es increíble 1-5 el Barça, ¿eh? ¡Joder! De aquí a la Champions ya, chavales Yo ya lo veo, ¿eh? Yo ya veo hasta este aquí por la Champions ya Recuerden que si ascendemos jugamos la Copa del Rey Y podríamos jugar contra equipos grandes Es unos 5 chicos Pues nada, vamos a intentar arreglar lo de los crasheos Porque no tengo ni puta idea de por qué está pasando A ver, siguientes partidos contra quién Partidazo, eh, por cierto, de hoy Linares Albacete y Gymnastics A ver Gymnastics no lo podemos... Es que lo, no lo podemos simular ninguno, tío Vamos a simularlo contra el Albacete Es que el Albacete también está arriba, eh Cuidado Venga, va Lo simulamos contra Linares y Albacete Y el gimnasio lo jugamos Vale Vamos a ver Ganamos a Linares 4-1 Y al Albacete 0-2 Somos invictos, chavales Somos invictos No paramos de ganar Así que, bueno, es que Claro, tiene que ser rápido esto O sea, tiene que ser así de rápido Incluso, mira, te digo una cosa, vamos a simularlo y jugamos contra el Sevilla. Ganamos contra el Gymnastic, genial. A ver, estamos invictos, o sea, 36 puntos ya, chicos, 12 de 12. Tenemos un equipazo, esta liga no la vamos a pasar por el forro, la verdad. Es que estamos ganando todos los partidos, eh. Y el otro grupo, el Racing también, bajo el Racing, eh. El Racing que quiere ascender a Segunda. Estamos un poco cansados, eh, ahora que me veo, uf. Vamos a cambiar los defensas, chicos. Vamos a poner a Diante de titular. A mi hermano también. No tenemos. Claro, no tenemos más. No tenemos más jugadores para cambiar, eh. Tenemos que hacer fichajes. Así que déjenme por los comentarios a quién queréis que fiche. Vamos allá, chicos. Contra Sevilla B. Jugadores cansaditos. Los uniformes estaban parecidos, pero creo que sí se diferencian. Así que vamos allá, Sevilla B, Estrella Rosa, último partido de la ida Así que vamos allá, parece el Rayo Vallecano el Sevilla, tío Porque es que, Claro, tiene un campo ahí para recorrer Madre mía, ojo Donovan, ojo Donovan Pasa Joel, Joel a Donovan, ojo de la pared esa La pared un poco fea, bueno que pase Y que desmarque mío, que desmarque y que pase Tira Brian, tira por favor bueno, lo mío, lo mío es dar asistencias, tío Lo mío es dar asistencias, yo no marco nunca Gol de Donovan, 0-1 Otra vez, Donovan Donovan pf, Ismael y Ismael de Donovan, estoy entre los dos ¿Quién es el mejor del equipo? Donovan y Ismael, es que estoy pf, Está ahí, ahí, eh Están ahí, ahí, están marcando Cada dos por tres los dos La verdad, no me esperaba para nada Al principio, que Donovan y Ismael Iban a marcar goles, eh como son medio campos y tal, y no tengo. no tienen. Pero como tienen mucho tiro, al tener mucho tiro marcan muchos goles. Méndez. Ojo, Johanna, cuidado. Johanna que hace penalti. Johanna. Nada, uno a uno, chicos. Se nos ha escapado. mira vaya nombre, no, tío. Sylvester Van de Water, tío. Joel, ¿pero por qué Joel va solo contra el mundo? Joel se quiere ir solo contra el mundo Pero aún así le sale el Es que, madre mía, como marquen? Taconazo a Brian, Brian a Ismael, Brian A ver, ¿qué hace Ismael? Ismael, Ismael, ¿qué haces? Brian, se lo pasa a Miguel Miguel, puede tirar, no tira, nunca tira Donovan, tira con le Donovan Sí, señor, sí, señor, Donovan Sí, señor, Donovan Oye, ¿pero por qué Miguel nunca quiere tirar a puerta? ¿Tiene miedo a tirar? Es como que no quiere tirar nunca Gol de Donovan otra vez. Qué grande. Madre mía, ahí ahí... Hay como nueve defensas ahí, eh. Urso. Pereira, Urso. Pato. Cuidado que Pato es bueno. Ismael. No, oh, Ismael. Venga, va. ¿Qué haces, Isma? Brian. Joel, ahí está. Desmárquense, desmárquense. Vamos para arriba. Vamos, vamos. Ojarón, oh, ojarón. Oh, ah. Joel. No, nos ha pitado! Qué cabrón. Nos han quitado la jugada. Pero mete cuerpo, pero no le sale, tío Vale, se la pasa atrás, tiene de ahí Tiene de ahí a Miguel, Miguel va a pasarse a seguro ¡Oh! Miguel tirando Primer tiro de Miguel en su vida, eh Y no ha estado mal, no ha estado mal Ojo, chicos, siguiente partido contra Pierre B, Ya lo he dicho, la vuelta ¿Ves? Siempre que digo eso se crasheó Antes se crasheó cuando pasó, salió eso pero Se va a crashear seguro, tío Así que si termina el partido aquí si siempre se crashea en el mismo minuto es por algo de ese minuto, tío. Algo pasa en ese minuto. Ojo, Brian, eh. Ojo, Brian. Se la pasa Joel, gol de Joel. Joel. Brian nunca marca. Nunca se atreve a marcar goles, tío. Brian es asistencia, asistencia. Gol de Joel. 1-3. ¿Qué le pasa a Brian? ¿Por qué no marca? ¿Quiero marcar un gol? Torres. Mateus Alías Mateus. No, Aymar no defiende bien. Es que Aymar no sabe defender. Dos, tres, cuidado Que nos empata Se entra Ismael ¡Ojo! ¡Uy! Me da que vamos a ganar partido así, ¿eh? Ojalá Hemos ganado todos los partidos de este momento ¡Ojo, Joana! Joana se la pasa a Brian Va a terminar el partido Ganamos el partido 2 a tres Muy bien, chicos Muy bien Qué gran trabajo de equipo De verdad De verdad Si no fuera por los suplentes, tío pues nada, fabuloso, la verdad Ismael, mejor del partido Bueno, Ismael y Donovan, bueno, los dos también Es que los dos sí están jugando muy bien, la verdad Muy, muy, muy bien Así que nada, chicos eh, Vamos a ver contra quién sería, contra Villarreal B, ¿no? Villarreal B Me dice que últimamente está en forma este tío Qué pesado eres, de verdad Me lo pensaré Y Domingo que se vuelve a Noruega Qué pesado Aquí sí va a jugar, domingo sí juega ¿Alguien ha subido de media? Joana. Joana ha subido de media Ha subido uno de media O no, estaba así, no me acuerdo Creo que ha subido uno de media Creo que sí Ha subido uno de media, Joana, José Juan y Alberito siguen igual Palanca igual, domingo bajó dos Aymar eh, creo que subió Adrián sigue igual Miguel subió uno Donovan igual, Genedic subió uno, creo Y así Y así quedaría, chicos eh, La plantilla actual Vamos primeros por muchísimo, vamos muy sobrados Un partido menos Y 7 puntos de diferencia, 6 puntos de No, 5 puntos de diferencia Perdón por mis matemáticas de retrasado Que se me han olvidado ya sumar y restar Andorra último Sé que no me estáis viendo, claro, con mi cámara no lo veis Siempre fallo en lo mismo Y el Racing va primero aquí, ¿vale? Y último aquí, pues el Unionistas Chicos, tiene pinta de que vayamos a subir de división a segunda eh, Sí, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Tercera parte, dale like, suscríbete si no lo estás Seguramente esto no lo verán ni 20 personas este vídeo Porque últimamente no tengo visitas Donovan, tercero máximo goleador de la liga Así que nada... No la mamá, sigue marcando goles. Ismael también debería estar por aquí, pero no sale porque se buguea. él cada vez que marca gol, se buguea. Y cada vez que vamos a renovar el contrato, se buguea. Y le vamos a dar un euro solamente. Así que Ismael, eres el gafe, pero bueno. Nos está salvando el culo, la verdad, muchas veces. Así que nada, nos despedimos y hasta la próxima. Chicos, voy a guardar aquí.